Una vez que hemos completado la descarga del programa de instalación desde exe lo localizamos en nuestro disco, habitualmente va a estar en la carpeta descargas, efectivamente aquí lo tenemos, y hacemos doble clic. Lo primero vamos a tener que responder afirmativamente autorizando para que el programa realice cambios en nuestro equipo. Esta pregunta la hace aquí en Windows 8, la haría exactamente igual en Windows 7. Contestamos que sí y se inicia la instalación en inglés. Pulsamos Next I agree para aceptar la licencia y el botón Install La instalación no es como vemos diferente a la de ningún otro programa habitual en Windows. Prácticamente nos limitamos a pulsar siguiente y aceptar la licencia Vemos que es bastante rápida y en muy pocos segundos vamos a tener Completa la instalación. Vemos que ya está a punto prácticamente y en este momento ha finalizado. Pulsamos el botón Finish. Hemos completado el trabajo de instalación. Vemos que ha aparecido un icono sobre nuestro escritorio. En este caso estoy en un Windows 8.1. Y si pulsáramos el botón de Inicio veríamos que también ha aparecido un grupo Exe donde tendríamos un icono lanzador que podríamos, si queremos, llevar a nuestro panel de aplicaciones. Vamos a volver al escritorio y lo lanzamos desde el escritorio. En programas como Windows 7, en el botón Inicio, tendríamos el grupo de programas Exe. Hacemos doble clic, vemos que está eh, el indicador de que está trabajando y... A continuación lo que se abre no es una ventana específica sino una solapa suplementaria en el navegador, eh, en nuestro navegador. En la primera ocasión nos dejará seleccionar el idioma. Yo tengo tres navegadores instalados en el sistema, como utilizo Mozilla Firefox como navegador por defecto me ha arrancado en Mozilla Firefox, puesto que es la opción que tiene, el navegador predeterminado en su sistema, pero podría decirle que utilizara Google Chrome o Internet Explorer. Le voy a desmarcar esta casilla, para que no me lo pregunte cada vez que arranque, y le doy a guardar. En este momento va a completar la instalación del programa, añadiendo estas configuraciones, y ahora es cuando realmente se inicia y ya tenemos el programa disponible para empezar a trabajar.